Hay que decir las cosas ahí con potencia para que te hagan caso. Voy a ir. ¿Por qué coges el cubo de agua y no el de lava? <ríe> es que no me conoces. Se botó a ¡Ay, por Dios, cacá! ¡Ay no para allá! Mira lo que hay ahí. ¡Qué miedo! Ya, vale, ¿qué quieres hacer? Pues lo que quiero hacer es un mejor huerto. Porque a lo mejor estoy pensando qué raro, ¿eh? Que yo piense. <risa> Estoy pensando que quizás... Aquí no va a ir el cuarto, ¿eh? Es, una... es para poner el agua. Estoy pensando que quizás... El... Y se pone a llover. ¡Di que sí! ¡Ponte a llover! ¡Ponte a llover! ¡Ponte a llover! Vale, voy a hacer una cosa. Y dirás, ¿pero cuántas cosas vas a hacer? ya es que te diga? Yo es que yo es que hago muchas cosas. Vale, a ver. Vamos a organizarnos, ¿vale? Ya está muy cerca del borde. Ya, ¿qué quieres que te diga? ¿El hielo aquí? No, el hielo lo voy a poner aquí. Ya, ¿sí? ¿por qué ahí yo... Eh, me da la gana que, que, que te diga Vale eh, Carteles eh, Tenemos una azada que la voy a necesitar Entonces cojo esto Vale, voy a plantar todo lo que tenemos Para así tener eh, materiales Materiales, o sea, comida. O sea, tenía una hacha y la he cortado eh, He cortado el árbol con la mano Bien por mí, con la mano, con la tierra, no sé si lo que he hecho Con el árbol, pero bueno Bueno, bueno, bueno, ya, vale Vamos procesando, vamos procesando vale. Ya, vale, y ¿dónde vas a hacer el el huerto esto no es un huerto <ríe> no me digas eso no lo sabía y si lo sal ar... pues No, no, no, no, no que me he caído no ay, que me he caído ¿qué dices? <ríe> y dirás ¿para qué te pones contenta si te has caído? <ríe> porque mira mira esto Yo pensaba que las iba a perder Ay, qué bien Parece que la suerte está de mi parte Y el karma también Y voy a tener que hacer el muro ¿Has visto por qué he dicho lo del muro, verdad? Ahora lo entiendes Y ahora entiendes por qué el amarillo del canal, ¿verdad? Pues es lo que, lo que tiene Esta es mi suerte De la vida y de, de todo Vale, vale, vale En parte estoy contenta porque he recuperado mis cositas, de forma milagrosa, porque esto no suele pasar, cuando tú te caes al vacío... Eh, pues pierdes todo. Vale, si me encaraz, esto es de mi parte, haz que crezcan los árboles, por lo menos. ¡Por lo menos los árboles! ¡Que no tengo madera! Bueno, no pasa nada, no pasa nada, vamos a hacer una cosa. Eh, esto ha sido un milagro, pero yo, por si acaso, como no me fío, voy a dejar las cositas. ya porque Si has recuperado las cosas, son milagros, son milagros. Ya lo sé, pero es que no me fío eh, ya buscaré una zona Voy a repartir esto mejor, ¿vale? Voy a expandir esto ¡Esto la <risa> que casi me caigo! Voy a expandir esto Que es lo que estoy haciendo en este capítulo Y vamos a hacer el huerto ¿Vale? Lo voy a hacer yo No sé por qué digo vamos, si lo estoy haciendo yo Caído, jijijaja, jaja, ¿te has reído? Eh, te ha hecho gracia te ha hecho gracia. Si te ha hecho gracia, te voy a llevar a un creeper a tu casa, eh, que te explote en la cara Estamos expandiendo la zona Ya vale, y podías ir más rápido poniendo bloques, ¿no? Te querida, esto con el tiempo, con el tiempo, pues a lo mejor iré más rápido, pero ahora, pues no Además no me fío, menos si estoy en esta isla, ¿sabes? La isla flotante. La isla flotante. Aquí se ve ya la gravedad de Minecraft, sabes Porque hacer una isla flotando... Eh, es otro mundo, ¿eh? Es, ya es otra cosa. Vale. Eh, vale Vamos a hacer el huerto. Pero antes voy a hacerme la pala. Porque si no, ¿cómo voy a hacer el huerto si no tengo pala? Estamos en un problemita. A ver. La, la... La tierra la puedo sacar así. ¿Vale? qué es lo que voy a hacer. Y... Lo único que puedo hacer con los palos son antorchas y picos. Y ya está. Entonces lo que voy a hacer va a ser quitar la tierra, ¿sí? Porque cosa vía. Esto es cosa mía. La tierra ya pues se la acabo de quitar.